No me encuentro bien, no sé dónde estoy, me siento mal, se me va el tiempo, la mayoría de días nos pasamos ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando y las, ocho... Y las otras ocho horas que quedan, ¿dónde están? Esta es la reflexión que os dejo. Y bueno, gatitos y gatitas, esto es todo el vídeo de hoy. Mientras tanto, me voy a poner un croma. Adiós.